en esta sesión de dos horas vamos a, a hacer más potente y fuerte nuestro Chi también, en el, la casa en nuestra familia y a mejorar el Chi interno el positivo el Chi el Chi positivo en nuestro interior vamos también a mejorar la inmunidad para eso nos vamos a fundir y nuestro chi se va a fundir en nuestra casa con nuestro hogar Vamos a organizar el campo de Chi. Pero antes voy a compartir algo, información sobre la conciencia. o Información para transformar esta situación. Despacio cerramos los ojos. Despacio abrimos los ojos. Despacio cerramos los ojos. Relaja todo el cuerpo. Cuando estamos sentados, Ming Men se relaja hacia el frente. Cuando estamos de pie, Ming Men se relaja hacia atrás. Pai -hui. Hui, se eleva suspendido. Pai Hui, se eleva suspendido. Huijin se cierra hacia arriba con una fuerza pequeña. Relajamos todo nuestro cuerpo. Relax es song en chino. Desde la cabeza a los pies. Son. Imaginemos que todos. Estamos sentados juntos, cara a cara, en el campo de chi, frente a frente. Relaja tu mente. Cuando pensamos juntos, pensamos suavemente. Relaja. Now feel our home space. Ahora sentimos el espacio de nuestra casa. Nuestra casa, nuestro piso, nuestras mesas, todas las cosas de la casa son de chi. Todo está practicando con nosotros. Imagina también. Eh, la pareja, los padres, los niños, todos están en este campo de chi sentados junto a nosotros. Todos ellos y nosotros somos personas de chi, transparente, brillante, puros. Nosotros somos corazón a corazón, abriendo el pecho, abriendo nuestro corazón al cielo azul puro. Todo el cielo azul está dentro del pecho. Relax. Ahora sentimos nuestro campo de chi de la tierra. A very, very field. Nuestro campo en la tierra es un oh, campo de Chi, uh, chi muy grande. Todos estamos en ese campo de Chi. Field. Siente como el Chi de la Tierra se funde con nosotros, con todos nosotros. Todos somos Chi puro. Nos fundimos en uno con la Tierra, con el Chi de la Tierra. Y ahora nos abrimos hacia la galaxia. A nuestra galaxia de Chi, al Chi de la galaxia. Muy inmensa, gigante. El chi de nuestra tierra es una pequeña parte en el Qi, en el campo de chi de la galaxia. Nuestra, nuestra, nuestra tierra es una gota en el océano comparada con la galaxia. siente como el Chi puro de la galaxia se reúne en nuestra pequeña Tierra, en nuestro pequeño campo de Chi de la Tierra, el Chi infinito del Universo, continuamente, fluye hacia nuestra eh, tierra, hacia el interior. Feel, feel far, far Podemos sentirlo viniendo desde muy, muy lejos. El chipuro viniendo hacia nuestra tierra bajando hacia nuestra tierra hacia nuestra casa hacia Pai Hui Pai Hui está en la coronilla nuestro Pai, Pai Hui recibe todo el Chi desde el universo bajando feliz bajando hacia nuestra tierra hacia nuestra tierra y desde la tierra la tierra es una con nuestra casa y el chi fluye infinitamente hacia nuestro interior reuniéndose en el interior de nuestra casa y transformando todo el campo de Chi de la Tierra haciendo una purificación y transformando el Chi de la Tierra saludable y estable todo se transforma a, a, a, de una manera bella pacífica saludable totalmente relajada muy buena Siente que estamos flotando. Nuestras casas de chi se funden en un gran campo de chi terrestre de las casas. Toda la tierra es nuestra casa. Es nuestra casa. Es la casa nuestra. Para nuestra familia. Siente el infinito poder del universo protegiendo nuestras casas y creando milagros, el chi puro del universo, penetrando profundamente en el cuerpo, en el chi del cuerpo en el interior, en nuestra piel músculos, en los huesos, en el chi de los huesos y ligamentos, a cada órgano interno, todo el chi puro continuamente fluyendo en el interior. Y cerrado y arriba. Todo el chi suave. Ese chi curativo fluye profundamente al interior, sanando a cada célula a ah, nuestro pecho siente el interior del pecho Infinite space. sentimos como un espacio infinito infinito cielo azul puro Sentimos que el interior se abre, se abre, muy, muy lejos, muy, muy lejos. Hay mucho Chi en el interior de nuestro corazón, de nuestros pulmones, dentro del Chi de nuestros pulmones pulmones de Chi ahora sentimos el universo infinito el Chi universal fluye desde Pai Hui al tantien inferior a los riñones El chi fluye como agua pura. Continuamente, infinitos. Sentado y relajado, sentimos el chi. Fluyendo en el interior. Desde pai hui. Son, son a los riñones, Tantien inferior, relaja hacia los pies, siente, sentimos y disfrutamos. Sentimos la efectividad y disfrutando traemos más chi. Disfrutando. Sentimos el chi. Siente como el chi en el interior se está moviendo, como agua de chi fluyendo. Ahora, nuestro campo de chi, nuestro el chi de nuestro cuerpo y el de la casa, todo está abundante y eficaz. Y ahora enviamos información desde este campo de chi. Relajamos. Estamos saludables, a salvo, estables. Las relaciones familiares son muy buenas. Desde lo profundo del corazón. Con los integrantes de las familias, amándose unos a otros. Ayudándose unos a otros. En una convivencia armónica, pacífica en un campo de chi de la casa armonioso y pacífico. Hay sonrisa desde el corazón, sonriendo a cada miembro, olvidando el pasado. Solo disfrutamos de este momento. en un estado de felicidad y armonía, amándose unos a otros. Todos y cada uno son nuevos, los miembros de la familia. Son amables y cariñosos. disfrutamos de este largo tiempo de convivencia y la convivencia cada vez se hace mejor más profunda hay mayor y profunda comprensión de unos a otros bien, despacio Elevamos las manos al Tantien Inferior a nivel del ombligo para reunir Chi desde el Universo. Siente el Tantien Inferior, el Chi del Tantien Inferior. sentimos esa parte baja del cuerpo, sentimos el chi moviéndose por cada rincón del cuerpo, por todas las células, siente el chi, por cada órgano, El chi fluye bien, significa tong en chino. El chi la sangre fluyen bien en el interior. Nosotros estamos saluda saludables, abiertos, naturales. Ahora pronunciamos tong tres veces. A través de la vibración el chi fluye en el interior. Inspira. T. O. N. G. Inspira bien profundo. -O Inspira. Siente todo el chi del cuerpo en el interior. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien, libremente. Todos los órganos, todos los tejidos están llenos de chi. Agradables. Siente todo el interior muy agradable, armonioso. Todo el cuerpo se armoniza en el Chi. Despacio, separamos las manos a los lados, abrimos los ojos, despacio. Muy bien, este es un proceso de organizar el Chi para nosotros. Cuando organizamos el campo de Chi yo decía que la Tierra es muy pequeña En nuestra galaxia la Tierra es pequeña Es, pequeña. es el, nuestro planeta es el más pequeño en el universo Y nuestro corazón no es nada comparado con el infinito universo Solo cuando imaginamos ante, ante el virus y la situación en países Muchas personas han adquirido el virus y tienen miedo nosotros vemos que esas emociones influyen en nuestro estado de salud necesitamos tener la inmunidad muy potente las noticias del internet o de periódicos o TV generan estrés en nuestro interior. Para muchos de nosotros necesitamos tomar una perspectiva con esto que está sucediendo. El virus es peligroso para la vida humana pero es nada para el universo sí, el virus es un gran problema para nuestra nuestra salud pero es nada para nuestro infinito y milagroso entonces, universo por eso Chinen Chikun enseña cómo gestionar esa situación. El sistema inmune algunas veces se hace pequeño. Si lo sentimos débil y no poderoso frente a esta situación del virus, el virus se puede expandir. Cuando nos fundimos con el chi infinito del universo, no hay problema. Porque el virus queda como algo muy pequeño. Por eso, ¿cómo podemos conectarnos con el universo, con el poder del universo? los doctores tampoco pueden brindar mucha protección muchas veces en la historia humana han sucedido cosas similares pero ahora tenemos más sabiduría y hemos mejorado nuestra conciencia la sabiduría de la medicina china y de Chinen Kung tenemos muchas maneras de fortalecer nuestra inmunidad. Tenemos muchas maneras de conectar con el gigantesco, milagroso y poderoso universo. cuando nuestras vidas se funden con el universo, nos, nos volvemos naturalmente estables. Y por eso es muy importante hacerlo. Es muy importante entender que esta es la teoría y entender la teoría. Que vamos más allá de nosotros cuando nos fundimos con el universo infinito y realmente traemos el Chi al interior cuando hacemos esto por eso el campo de Chi es, está organizado para nuestra casa todas las personas en ese campo de Chi se irá fortaleciendo iremos fortaleciéndonos continuamente especialmente Ahora en este tiempo que tenemos que estar en casa, tenemos más tiempo y más tiempo tenemos para crear una situación más bella, más pacífica para nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros integrantes de la familia. Así que tenemos más tiempo para fortalecernos y fortalecer las relaciones de unos con otros. En todas las casas, todas las casas y cada una es un campo de Chi. Feng Shui se dice en China. Good Shui buen campo de chi entonces así te haces más feliz con más suerte con más, más dinero si el campo de chi no está bien tendremos más problemas en las relaciones entre los miembros también financieros y eh, de salud. Este tiempo es un buen un buen tiempo, una buena manera. Ahora solo tenemos dos horas, pero es suficiente para fortalecer el campo de chile en nuestra casa. Nuestro... Campo de chi de la casa puede estar muy cerca del campo de chi de nuestros amigos y puede sostenerlos, nutrirlos, respetando todo a través de nuestro amor, de la belleza. El chi está rodeándonos. Our bed. En nuestra cama. And uh, we sleep in very good. Y dormimos muy bien. And also our sofa. Yeah, we lay down on the sofa. The chi, sofa with chi, nourishes us. Make our lower back very soft. El chi es en nuestro interior y la espalda baja muy suave. hacia lower back flexible. Hace la espalda baja flexible. Nuestros riñones y el tantien inferior llenos de chi. Todo esto puede ayudarnos. ¿Eh? a través de fortalecerlos, pero sobre todo los ayudamos a través de crear el campo de chi. Es crear un potente campo de chi es mejor que las sensaciones y sentimientos entre unos y otros. El equilibrio de yin y yang es el tai chi y el tai chi es el en chi es el campo de chi. Sí. Si nuestra pareja necesita algo en el nivel del campo de chi, del Junyo en chi, en el nivel de la conciencia, nos necesitamos abrir, abrir mutuamente con la pareja, abrir la mente, abrir el corazón. De tal manera que, que cuando, cuando toquemos cuando en cada uno de las mejores salud. memorias que Pero tenemos. Health, y es muy bueno ese our, campo de our Chi our para nuestra salud, para nuestra estabilidad. Yeah. Si, sí, cuando las parejas que, que comparten un camino tienen confianza, y pueden hacer que la vida sea mejor, el campo de chiste mejor, que tengan más dinero, más saludables, y abriendo el corazón necesitan darse uno al otro y olvidarse de los odios los rencores y recordar lo bello cada momento bello con tu pareja especialmente porque están mucho tiempo en la casa juntos uh -huh. y necesitamos que las emociones se estabilicen. Cuando rescatamos lo mejor de nuestras parejas, padres, hijos, el chi se transforma en un chi positivo y el chi es capaz de sanar y de mantenernos saludables y una buena vida cuando las personas van a la naturaleza el cielo azul, a la montaña el océano cualquier lugar de belleza en ese momento tú estás tomando el chi de la belleza en el interior y por eso muchas muchas personas les gusta viajar en la naturaleza porque abrimos nuestro corazón a esa naturaleza abrimos nuestra mente nos olvidamos de cualquier problema y nutrimos la naturaleza el campo de chi de la naturaleza nutre el chi corporal, nutre los órganos, nutre nuestra mente. Y esa es la manera para estar. Por estamos felices en la naturaleza cuando hay cuando se comparte con la familia belleza en todos los momentos todo, el, todo se transforma en información positiva en información buena y entonces puedes imaginar ese tipo de experiencias. Las relaciones cuando somos niños y no son buenas va creando en el campo de chi también más, más peleas, más cierre. Y entonces crea desarmonía entre unos y otros. Entonces esas son las razones por las que se pierde ese chi positivo. En estos momentos, de cara al virus, Necesitamos volver hacia nosotros mismos, crear nuestro campo de chile de la, de la casa, amarnos unos a otros, ¿eh? encontrarnos bien, crear bienestar. Practicando Chinen chikun, siempre estamos buscando la belleza de la, de la naturaleza en la pareja, en la sociedad, en todos lados, con los amigos. Siempre buscamos la belleza. Es una práctica muy importante de Chikung. Muy bien. En la evolución de esta situación, necesitamos, necesitamos encontrar cómo estar en armonía, crear paz y crear una sociedad armoniosa. Y todo dentro de la casa, que esté bella, que nuestra casa sea bella que sea un paraíso igual que un palacio que vivimos en el paraíso amando cada cosa de nuestra casa y recordad que, que no hay problemas comparado con el infinito universo cualquier problema es pequeño cuando sentimos un problema conectar con el universo infinito sentimos esa fuerza y ese poder del infinito universo muy bien ahora vamos a ponernos de pie para para fortalecer nuestro campo de chi, nosotros somos uno. Nos ponemos de pie. Muy bien. Pies juntos. Cuerpo centrado y erguido. Up. Eleva Pai Hui in close up. Hui Yin, cerrado y arriba the hands, down naturally. Las manos y brazos ca cayendo naturalmente a ambos lados del cuerpo Eyes What? Los, los ojos miran directamente al frente, el cielo azul, a través de todo, mirando el infinito, cielo azul, el infinito espacio. Concéntrate en un pequeño punto vacío. El punto puro. Despacio trae la vista al interior. Cierra los ojos amablemente. La visión está en el centro de la cabeza. Mira el centro de la cabeza. Escucha el centro de la cabeza. Siente todo el cuerpo relajado. Desde la cabeza a los pies. Todo oh, es chi. Todo es chi. Oh, es chi. Todo es chi. S.O.N.G. Son... Relaja. vamos un poquito hacia adelante y atrás, despacio, balanceando el cuerpo, sentimos que estamos en el Chi puro universal, balanceando el cuerpo, muy suave, Siente el chi en torno a nosotros y también el chi en el interior. Siente como uno y otros se relajan, se funden unos en otros. despacio paramos, cuerpo centrado, sostenemos una bola de chi en frente del abdomen y vamos a hacer, abrir y cerrar, la chi. abrir, cae cerrar Abrir. Abrimos grande, grande, grande. Abriendo mucho, como si fuera una gran ventana. Cerrar. Abriendo el pecho. Al infinito. Cerrar. Abrir. Se va. Profundo al interior. Siente el interior muy feliz en el interior del pecho. Abre el corazón. Ho, oh, cerrar. cielo azul, siente el centro del pecho, cerrar, abrir, cerrar, Interior. El pecho completamente abierto Abrir Amamos todos los miembros de la familia Cerrar Todos ellos están profundamente en nuestro corazón son personas de chile. Abrir son. Y la ah. Cubrimos el tuchi. Nos centramos en el centro del tanti. Abrimos de vuelta acá. Cerramos. En el tantien inferior. Abrí. Chi de la casa Está, hay un Chi muy fuerte en torno a nosotros siente el centro del Tantien inferior oh. siente el, el Chi fuerte rodeando todo el cuerpo y va profundamente al interior, al interior de las células Ay, siente el bello campo de chi de la casa. Oh, siente, siente profundamente el interior. Ay, siente nuestra casa de chi, el campo de chi de la casa. Oh, el Chi del cuerpo profundamente en el interior <tose> Tomamos el chi de universal y lo traemos al chi de la casa. Despacio traemos el chi. De relajados traemos el chi. A tan tien manos en el ombligo, nutriendo el chi. Nutriendo el Chi, sentimos el centro del Tantien inferior. El Chi en el Tantien inferior es abundante. En Chinese Es abundante todo el chi del cuerpo es abundante nosotros tenemos una inmunidad muy fuerte muy buena nosotros estamos saludables Siente este estado confortable. Relaja las manos a los lados. Y ahora, otra vez. Ahora, liderado por Pai Hui, vamos a balancear el cuerpo adelante y atrás. Nosotros somos Chi Feliz. Jugando. Jugando con ese chi en nuestra casa En nuestra casa y en nuestro campo de chi armonioso de nuestra casa Es un chi sanador, es un chi curativo Siente el chi en torno a nosotros Siente el chi en el interior del cuerpo el Chi puro fluye muy feliz en el interior. Enjoy our chi body. Disfruta de nuestro cuerpo de Chi en nuestra casa de Chi. hacia arriba, pai fui arriba. Okay, stop. So, Paramos. Cuerpo centrado y erguido. Pues dos squats. Ahora vamos a hacer algunas Then sentadillas. You If you can, we can totally. Go down. Si puedes, baja del todo. Si no puedes, baja un poquito. El cuerpo centrado y hacia arriba. Mantenemos siempre el cuerpo centrado, las rodillas no pasan de la punta de los pies bajamos de forma muy suave para fortalecer el chi interno desde Paihui elevamos y bajamos suavemente bajamos Arriba. Bajamos. Para siempre arriba. Arriba. Bajamos. Arriba. Para aquí arriba. Sentimos que nuestro cuerpo de chi baja. Va. Desde Paihui, relaja todo el cuerpo. So... So... Siente el cuerpo de Chi el interior, la vibración en el interior. Y todos los músculos, todo es flexible. Igual a cuando éramos jóvenes, cuando teníamos ocho años, cuando teníamos 18, éramos muy flexibles, todas las articulaciones eran flexibles. So abajo muy fácil equilibrado arriba ahora respira tu respiración es muy suave Ahora es más fácil sentir el Chi en el interior, siente que el Chi interno y externo se funden en una unidad. Todo el cuerpo de Chi ahora es muy suave, muy flexible. Los órganos internos y todas las células están totalmente relajados. Siente como nuestros cuerpos de chi conectan con el chi de las casas. Ahora todo es muy armonioso. Ahora es un campo de Chi. Cuerpo centrado y erguido. Siente el Chi moviéndose en el interior. Despacio bajamos. Ah. Arriba. Ah. Para arriba. Bajamos. Ah. Arriba. Bajamos, siente el cuerpo de chi bajando arriba, siente todo el chi en el interior. Siente la vibración en los músculos, en los huesos de chi y en todas las células, nutriendo de chi puro el interior. abajo, arriba, abajo, muy fácil, muy ligero, muy suave, una respiración ahora. Mantén en el cuerpo. Siente desde la punta de los dedos todo el cuerpo. Muy suave. Todo se mantiene quieto y el chi fluye en el interior. Disfruta del chi en el interior. Disfruta de esta bella conexión con nuestro chi. Con nuestro positivo chi. El Chi en el interior está muy fuerte, ha mejorado todo el Chi interno, al interior de los órganos, a las células, todo es bello, se transforma en un segundo. siente los órganos de Chi los tejidos de Chi transformados totalmente saludables bellos siente también que el chi de la casa está muy potente y se conecta con el chi del infinito universo conectándose con el chi puro y milagroso con ese bello chi Y viene el chi a la casa y al interior del tantien inferior, fluyendo profundamente en el interior. Elevamos las manos en el nivel del ombligo. Cubrimos Tuchi. Cubrimos el ombligo. Hombre primero a la izquierda, mujeres primero a la derecha. Siente que toda nuestra familia de Chi, todos los miembros de la familia están de, de frente, de pie, frente a nosotros. Abrimos nuestro bello corazón hacia ellos. Entiendo muy bien que los amamos. Abriendo el pecho, abriendo el corazón. Son muy bellos. Muy amables, muy cariñosos. Muy bellos. Los amamos sonreímos desde la sonrisa interior sintiendo su belleza con nuestra pareja sentimos también esa belleza el chi hermoso el chi, la sangre fluye bien sentimos que en nuestro interior, interior cada célula es feliz nosotros estamos saludables Y felices. Sentimos el centro del Tantien inferior. El chi en el Tantien inferior es muy fuerte. Abundante. Despacio, De separamos las manos, abrimos los ojos, despacio y nos sentamos, por favor, despacio. Gracias, pues bien. Ahora va a comenzar otro profesor, Teacher Ye, también trabaja en el centro de Xi'an, en el centro de investigación de Chinen Chi científica, y va a practicar con nosotros, va a guiar la práctica, Hola a todos. Yo estoy muy contenta de estar con todos los amigos y los nuevos amigos. Nosotros somos uno. a continuar en el campo de chi. Ahora vamos a construir un chi positivo, un campo de chi positivo. Muy bien. ¿Todo el mundo? ojos cerrados, cuerpo centrado y erguido, cierren los ojos amablemente, despacio, respira, inspira, exhala, inspira exhala Re relaja todo el cuerpo relaja angie Piensa, no pienses en nada. Observa el centro de la cabeza. Puro y brillante. Siente el interior muy profundamente. Siente el centro de la cabeza, muy tranquilo. El interior es infinito. Siente el brillante. todo muy tranquilo desde el centro de la cabeza se ilumina todo el cuerpo en el interior el interior de la cabeza se relaja vacío pero no vacío se transforma en Chi el cuello el interior vacío transformándose en Chi el pecho, el interior vacío transformándose en chi el interior del abdomen relaja relaja transformándose en chi piernas y brazos se relajan. Ahora conectamos todos en el campo de Chi. Todos juntos. Mantén tu cuerpo centrado y erguido. Cuerpo centrado y erguido. Ojos cerrados. Suavemente. Pai suspendido. Retrae el mentón. Hui Yin, cerrado y arriba. Siente el, toda la columna en el cielo azul, todo es brillante, relajo, observamos el centro de la cabeza. El centro de la cabeza está limpio y brillante, vacío pero no vacío, escucha el centro de la cabeza, tranquilo. El interior muy profundamente vacío, puro, brillante, eficaz. La mente vacía y el corazón totalmente abierto. Somos uno. Está. Suelta todo. La mente está vacía. Desde el centro de la cabeza, siente el interior, desde la cabeza hasta los pies, se abre, desde el interior al exterior, relaja. Todo el cuerpo se transforma en chi, se expande a la habitación, se expande a la ciudad, Se expande hacia la tierra. Vacío, pero no vacío. Se expande. Relaja. Siente que se expande todo en el universo. Se expande y se hace vacío, pero no vacío. Juan Juan Juju. Juan Juan Tan Tan Juan Ju hu. hu Hu Ju Ju Ju Ju Regresa. Al interior del campo de a nuestra habitación al interior de nuestro cuerpo nosotros somos uno nosotros y el universo somos uno no hay adentro, no hay afuera estamos Corazón a corazón, mente a mente. Siente el interior del cuerpo. El chi es abundante. Relaxa. Desde la cabeza a los pies. Todo el chi interno, siéntelo. Todo el interior está muy relajado. Todas las células son claras y brillantes. Cada célula se hace muy suave, está llena de amor. Todas las células están llenas de claridad. vamos a no hacer nada por un corto tiempo sosteniendo una bola de chi frente al pecho Abrir. Kai cerrar oh. profundamente el interior se abre oh. en el vasto vacío traemos el chi oh. se abre Dentro del universo, abrir y cerrar. Siente muy profundo el interior. relaja el cuerpo disfruta, solo disfruta completos Sonrisa, mantén la sonrisa. Siente el chi fluyendo, el chi del cuerpo se funde en el universo profundamente. Gracias. Traemos el chi desde el universo, para el espacio y uniformemente. Y cubrimos tu chi, el ombligo, con las manos. Nos mantenemos tranquilos profundamente en el interior Huijin está hacia arriba cerrado mantenemos nos mantenemos estables masajeamos el abdomen en sentido antihorario uno tres, Reunimos chi en el tan tien inferior. Cinco, seis, seven, siete, ocho nueve ahora sentido horario un nueve ocho siete seis cinco 4 3 2 1 Relaja Nutrimos el Chi y el Shen Yen Con una sonrisa interior y una paz interior. Todo el cuerpo, el chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las funciones son normales. El Chi es abundante, fluye bien. Todas las funciones son normales. Chi zhu. chi Ahora decimos todos tres veces con Juanito. Inspiramos. Oh. el interior del cuerpo y toda la habitación llena de chi llena de chi de buena información positivo sentimos nuestro campo de chi todo el mundo lleno lleno de chi, muy eficaz, muy puro. Traemos la mente al interior. Siente el tanque inferior y siente Hongyuan, el palacio Hongyuan. Mantén la mente estable. Despacio separamos las manos y abrimos los ojos despacio. Gracias a todos.